Eh, ahora vamos a hacer un repaso en particular por algunas eh, formas de acceder a, a este tipo de accesos y funciones que tiene la máquina. Son específicas de Windows, porque seguramente que todos arrancaron con Windows. Eh, así que, obviamente, va a tener sus particulares, particularidades en Linux. Pero bueno, vamos a trabajar con esto, que es lo, lo que en general más vemos en las escuelas. El material este, si lo buscan y bucean un poco por la página que aparece ahí abajo, curriform barra especial, va a estar disponible un poco más extenso. Eh, ya está disponible, así que el que quiera descargárselo, que por ahí no llegue a tomar nota y demás, lo van a tener ahí. Si ven la teclita que dice Función, que es en realidad no dice Función, dice Fn, abajo a la izquierda, al lado de control. Y en este caso, F10, que si se fijan tiene un cuadradito como si fuese un mousepad tachado, eso deja inhabilitado el mousepad, ¿Sí? Para volver a activarlo, otra vez, Función F10, vuelve a su funcionamiento normal. Puede ser que algún modelo de netbook, en vez de tenerlo en F10, lo tenga en otro. Busquen el simbolito que es el mousepad tachado, búsquenlo que, que siempre los va a salvar. Otras cuestiones básicas tienen que ver con el uso del mouse. Al lado de función, hay una teclita que tiene la ventanita de Windows, que es parecida a esta, ¿Sí? esa tecla que la mayoría no la usamos nunca, siempre que apretan S se abre el, el menú de inicio ¿sí? ahí nomás ya el puntero está titilando para escribir ahí mismo si escribimos mouse el primero nomás ¿sí? es mouse le dan enter entramos a las opciones de, del mouse y ahí si podemos investigar hay un montón de opciones que nos van a, a aliviar un montón de problemas a nosotros y más a algún chico que tiene baja visión, algún tipo de discapacidad motriz. Entre esos, por ejemplo, la velocidad del doble clic. Acá tienen la posibilidad de hacerlo más lento o más rápido. Otra que, cosa que pueden hacer, por ejemplo, es bloquear el clic, ¿sí? que tengan que dar, por ejemplo, Enter. Entonces, con el, con el mouse, solo, solamente pueden usar el, el, la orientación, pero no darle el clic. Si seguimos viendo las otras pestañas, tenemos diferentes formatos que pueden llegar a tener todos los punteros. Las flechitas pueden ir cobrando diferente tipo de colores. Más grande, con colores invertidos. ¿sí? Bueno, después en opciones del puntero, acá tienen, por ejemplo, la velocidad del, del, del puntero, justamente. Con esto lo hacen más lento el recorrido. Ahí ya me cuesta bajar porque estoy acostumbrado a ir más rápido. Y se va enlenteciendo, ¿sí? sobre todo para aquel que se le va el puntero a cualquier lado, ténganlo en cuenta. Mostrar el rastro del puntero es que va dejando una estela que nos va marcando como una senda a la cual seguir. Ahora vamos a probar otra cuestión que tiene que ver con el teclado. Y en el cuadro de búsqueda, puse centro de, y ahí ya me sale centro de accesibilidad primero, ¿sí? Pero vamos a hacer la clásica. En el panel de, el panel de control, centro de accesibilidad. Tenemos una lupa donde acá le podemos decir cuánto se acerca. Cuánto se acerca a lo que estamos viendo. Lo podemos poner como pantalla completa o, o más chiquita la ventana. Teclado en pantalla. ¿Sí? Vamos a tener las mismas funciones que tenemos en, en, un teclado, en el teclado que tenemos frente a nosotros, nada más que en pantalla y podemos ir trabajando con él normalmente. Si van a opciones, que está acá abajo a la derecha, podemos tener predicción de texto, que es como ir adivinándote las palabras que vos tenés la intención de decir. Podemos hacer que, que el puntero se quede más tiempo en la tecla o menos tiempo. Eso a gusto de cada uno. Eh, bueno, una cuestión más que podemos decir del, del, del uso del teclado, del teclado ahora sí, el físico, es acá en facilitar el uso del teclado, ¿sí? que está adentro mismo del centro de accesibilidad, dice facilitar el uso del teclado. Tienen, por ejemplo, esta opción que es eh, activar las teclas especiales, que es el tipo aprieta una tecla, recuerda es esa, esa presión y toca la otra. ¿sí? Entonces, de esa manera podría estar usando las mismas opciones. Vamos a ver ahora algunas cuestiones que tienen que ver con los contrastes y colores que usa la máquina. Que eso también, así como nos permitía la lupa, poder trabajar con más de cerca, los contrastes también hay veces que, no, que solucionan algunos problemas de algún tipo de discapacidad visual. Inicio. Panel de control. Pantalla. Primero lo que podemos hacer es el tamaño que tenga la pantalla, se ve más grande, más chiquito. Personalización. Acá mismo tenemos los diferentes tipos de contrastes, ¿sí? Por ejemplo, un alto contraste, le hacemos clic, ahí mismo se cambia. Ahí nos dice, espere. Y ahí vemos qué diferente se ve, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer en el escritorio mismo, botón derecho, personalizar, y ahí ya llegan al mismo lugar. Acá mismo tienen las opciones de sonidos, que acá pueden ir configurando que Windows tenga sonido, por ejemplo, cada vez que hacen clic, cada vez que aprietan una tecla, pueden ir configurando cada una de esas cuestiones. Eh, por mi uso particular, desactivo todos los sonidos, pero hay veces que conviene tener los sonidos activados para saber qué es lo que estamos apretando. Después nos familiarizamos con los sonidos y ya sabemos que determinado sonido implica que estamos eh, apretando Enter, que otro determinado sonido estamos apretando el tabulador. ¿Sí? Así que, bueno, esas son las opciones que tenemos para mostrar. Entren a la página, descárguense el, el manualcito, busquen que hay un montón de opciones más. Hay programas que se pueden instalar para potenciar otras opciones que todavía Windows no tiene, así que es, traten de, de investigar, pero Windows ya tiene un montón para que puedan, Windows y Linux también tienen un montón para que puedan investigar y ir probándolas y que a los chicos les resulte mejor el uso de la máquina. ¿Estamos?